Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de qué hora estés escuchando este video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te trata Quirón? Bueno, Quirón en Géminis. A ver, si tenés Quirón en Géminis o estás estudiando una carta natal que tiene Quirón en Géminis, tenés que saber que las tres palabras claves positivas tienen que ver con la sanación. O sea, ¿Qué tenés que hacer para sanar? Y las tres palabras claves negativas tienen que ver con la herida de ese Quirón en Géminis. Entonces, las positivas es que sean mentales, o sea, ahí en la mente van a encontrar la sanación, que sean autodesconfiados, que desconfíen de lo que piensan, ¿para qué? Para eh, poderse autoevaluar eh, y que. Sean competitivos, que se atrevan a la competencia, porque el, la herida de este Quirón en Géminis es en ser callados, en ser inestables y estar inconformes. Esa es la gran herida que traen si tienen a Quirón en Géminis. ¿Cómo la revierten? poniendo en la mente la desconfianza, la autodesconfianza y atreverse a competir. Bueno, muchas gracias por acompañarme, creo que está más que claro, les dejo acá arriba de este otro lado eh, las palabras claves para que se las anoten y para que les quede claro este tirón que es un planeta difícil de estudiar y de explicar porque es muy nuevo, es muy nuevo en astrología. Eh, nada, mañana nos volvemos a encontrar, sí, claro que sí, como siempre, y nos volvemos a encontrar mañana con Quirón en Cáncer. Chao, hasta mañana.